decirles a las autoridades mexicanas que nosotros en este momento que ya van a ser los 10 años de la pérdida de nuestros seres queridos, nosotros les exigimos justicia porque hay niños que se quedaron huérfanos. Yo quiero decirles, si quiero que la niña que está a la par mía es hija de Nancy Mariela, pues ella también perdió la vida en los 72 y ahora nosotros venimos tocando la, el corazón de las autoridades mexicanas que agilicen el trabajo que tienen que hacer para la investigación y saber de nuestras familias. Pues nosotros extrañamos esa sonrisa con la que ella salió de, de aquí, del hogar de nosotros. Ella yéndose con un sueño americano, el sueño que muchas personas este, piensan llegar a ese lugar de Estados Unidos con sueños que un día se los frustraron un sueño americano que nunca ellos pudieron llegar a su destino. Pues ahora nosotros, yo vengo diciéndoles a las autoridades mexicanas que ella a mí me dejó dos Cuando ella se fue de, de este hogar, aquí era la casa de habitación de ella, este, cuando ella se fue, la nena tenía 3 años y el niño tenía seis años y ahora el niño tiene 16 y la niña tiene 13. Y no saben el sacrificio con el que yo he podido sacar adelante a estos niños. Pues yo exijo justicia más que todo, justicia y que se aclare el, el caso, que agilicen el movimiento de la investigación. Apenas tenía tres años y yo cuando pues, dos hermanos aquí me, me levantaron a mi mamá, nosotros lo que exigimos es justicia.